Hola amigos de Youtube soy Frax y hoy les traigo otro vídeo creepypastas espero que les guste y no se olviden de suscribirse y si quieren ver más creepypastas solo entren en mi canal muy bien empecemos Voy a advertirlo una sola vez y antes de comenzar si eres de aquellos que prueban los rituales y juegos sobrenaturales no intentes lo siguiente Si te conoces y sabes que lo intentarás igual evita leerlo Estás advertido el juego de la ventana es un pequeño desafío para ver tu constancia, paciencia y tu cuidado en la curiosidad. Es extremadamente fácil de iniciar, aunque requiere un poco de tiempo y, como muchas cosas, es azaroso. Solo hay que hacer una cosa para jugar, con una condición al hacerlo. Tienes que cerrar la ventana y las cortinas de tu cuarto, antes de acostarte, de la manera más cuidadosa y sospechosa posible. Con la condición de que sea a fin de mes. Eso es lo que atrae al otro participante, pero es debido de informar que esto va a necesitar varios intentos, ya que no siempre se presenta a la primera. Normalmente se presenta entre el intervalo de los 6 a 12 intentos. Pero ¿cómo sabes si funcionó? Y lo más importante, ¿en qué consiste el juego? Sabrás si funcionó cuando el juego comience, y eso, amigo mío, será cuando te despiertes. No despertarás de forma natural, sino que te despertará algo un golpecito en la ventana. Vas a empezar a escuchar golpecitos en la ventana, al principio serán lentos y suaves, pero poco a poco serán más fuertes y constantes. Tú, como la otra parte del juego, tienes que jugar. Lo que tienes que hacer es muy simple, tienes que fingir que estás dormido. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque hay varias cosas que delatan a alguien que no está dormido. Se mueve mucho, no se tapa totalmente la cabeza con las sábanas pero lo más importante de todo uno no duerme con los ojos abiertos. Tienes que fingir estar dormido sin, en ningún momento, abrir los ojos. Mientras tanto, lo que hay al otro lado va a seguir golpeando la ventana hasta cierto punto. Eventualmente dejará de golpearla. Por nada del mundo te duermas. Es una trampa. Él siempre lo hace, te hace creer que ya se acabó, pero en realidad te quiere sorprender para que abras los ojos. El ente va a seguir tocando y golpeando la ventana, a cada instante, por toda la noche. Habrá oportunidades en donde va a golpear tan fuerte que creerás que va a despertar a alguien, o va a romper la ventana. No sientas temor, estás protegido siempre que parezcas dormido. No pidas ayuda, nadie te podrá ayudar, están solo tú y esa cosa. El juego dura toda la noche, hasta que amanezca. Sabrás si has ganado cuando veas la luz del sol salir por tu ventana. Esto, mis queridos amigos, es un juego que lo hacen los más osados buscadores de experiencias, es un juego que se ha hecho tan popular, que se comenta constantemente. Yo tengo un amigo que encontró un foro donde hablaban de esto y decían haber participado en el juego, donde decían que había dos cosas en que todos concordaban. Nadie sabe qué es lo que hay detrás de la ventana. Bueno eso fue todo, adiós.